Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, doce, doce. Uno, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4,